¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Acá estamos nuevamente con un nuevo video para el canal. No, sean bienvenidos Después de unos días sin subir nada Y bueno, como ven en la miniatura voy a hacer una casa Otra más, viene siendo la número 2 en el suelo, sí, bajo tierra Y como ven acá ya tengo todo preparado Y bueno, voy a empezar a picar A hacer todo el proceso de la casa Y bueno, vamos a ver ¿Cuánto me tardo en hacer esta casa? No tengo ni idea la verdad Pero bueno Decidí hacerla así de triángulo Porque la otra fue La primera que hice fue de cuadrado Y bueno, acá ya terminé de hacer Todo lo que viene siendo el pozo Y bueno Decidí poner pared de madera De árbol De esta en especial Y bueno, ahí como siempre tengo el problema Con las malditas maderas de mierda Y los vidrios <risa> Como siempre y bueno, voy a empezar a poner todo esto. Acá totalmente corté todo y ya empecé a, había empezado a poner el piso de color blanco. Para que quede más fachero. Y bueno, como ven ahí quedó la pared. Pero bueno, acá ya empecé a poner lo que viene siendo el piso. Eh, bueno, gente, les digo que se suscriban, que le den like al video, compartan. Comenten, no hay ningún problema. Y como ven, de este lado empecé a hacer lo que viene siendo la pieza. Si, sí, esto va a ser la pieza del otro lado del coso. La verdad que está eh, medio raro todavía. Porque lo tengo que terminar, obviamente. Y bueno, y bueno, como ven, decidí cambiar todo el panorama que había hecho anteriormente. Porque no me gustó para nada, no tenía espacio para nada. Y vienen ahora, ahora quedó. De 10 quedó, literalmente Ahí, bueno, la puerta no está en el medio Pero no importa Bueno, acá tengo que ponerle Una columna en el medio Porque es medio raro ver que esto esté en el aire Puede caerse a la mierda eso Pero bueno, como ven Acá tengo la entrada para poder entrar no Pero como vieron, cambié todo Porque no me gustaba para nada Las puertas ahí están un poco raras, también las tengo que cambiar Están como salidas para afuera No sé qué mierda pero bueno, eh, cambié todo porque no me gustaba para nada como había quedado. No tenía espacio, o sea, quedó horrible. Pero ahora quedó, fa, De 10. Bueno, voy a proceder a poner lo que viene siendo la columna en el medio. Ya que quedía, eh, quedaba un poco raro que esté flotando ¿no? en el aire. Teniendo un poco, un poco de realidad, ¿no? <ríe> y bueno, acá esto viene siendo la cocina, así que... Eh, prácticamente ya empiezo a emboblar Todo Y bueno ahí tengo que arreglar Lo que viene siendo la puerta Porque no está justo en el medio Creo que le voy a tener que sacar Una pared más o digo ponerle eh, Bueno acá empiezo a emboblar Lo que viene siendo la pieza eh, Puse dos camas Una de tres plazas y otra de dos No sé ya ya estábamos la misma No sé si hiciste la cama de tres plazas pero bueno, me importa. Lo, el detalle es lo que cuenta, ¿no? Arre. Eh, hacer, eh, hacer esto, la verdad que me llevó tiempo. Teniendo en cuenta las ediciones, tardé como dos días en hacer esta casa. Ya que... Eh, porque como tuve que cambiar la pared de... Adentro del triángulo lo que me quedaba un poco feo Que no me gustaba para nada cómo quedaba Pero bueno Así quedó la cosa Acá prácticamente ya empecé a moblar Lo que viene siendo la pieza ¿no? Y bueno como ahí está lloviendo Y sí, efectivamente cambié lo que viene siendo la entrada Y acá bueno, acá ya prácticamente Paso a mostrarle cómo había quedado la casa La entrada la hice más finita Le hice justo en el medio Porque como había quedado todo mal Y bueno gente, esta es la cocina como ven, nada, no, literalmente tengo muchísimo más espacio que en el, el, en el anterior construcción. En la otra no tenía un espacio de nada, o sea, reverga. ¿Qué, ¿Qué puta iba a entrar ahí? Nada iba a entrar ahí adentro. Pero bueno, así que esta es la cocina. La verdad que me encantó esta cocina. Está muy hermosa. Esas luces que le puse ahí en el medio quedaron de 10. La mesa, el sofá, afuera está de noche, está lloviendo. Eh, no, la verdad que me encantó La cocina está, uff De 10 me quedó la cocina Y Bueno, acá paso a la pieza Y bueno, esta es la pieza También la pieza está increíble La verdad me encantó Como vieron, dos camas Una de tres plazas Y otra de dos plazas Y bueno, ahí está el televisor <ríe> El televisor medio raro eh, bueno, eh, no sé, la verdad que está increíble esta casa, la cocina y la pieza me salieron increíbles. Eh, lo que más me gustó eh, viene siendo el cambio que le hice a la cocina, ya o sea que era horrible antes, anteriormente no entraba nada. Y bueno, así es por fuera, y encima está lloviendo, está de noche. Creo que me gusta más porque se ve más... está más iluminado, ¿no? Como quien diría. Y bueno... Así viene siendo prácticamente esta casa, que tardé dos días en hacerla, como tuve que arreglar todo, como dije anteriormente, una mierda, pero bueno. Así que así es todo, gente. Y bueno, amigos, eh, prácticamente esto es todo el video, esta es toda la casa. Eh, suscríbanse, denle like, comenten, compartan, eh, dejen comentarios. Y bueno, gente, eso ha sido todo por hoy. Los vemos en los próximo video, amigos. Bye, bye. I about to break down and a and but I want to But